Biografía de Lola Beltrán María Lucila Beltrán Ruiz Rosario, 7 de marzo de 1932 Ciudad de México, 24 de marzo de 1996 Más conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande Fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana Considerada como la máxima exponente de la música vernácula mexicana Participó en varias películas y una telenovela Nació en Rosario, Sinaloa, 1932. Beltrán estudiaba comercio para ser secretaria junto a su primo Matías Beltrán, además de participar en concursos musicales. Varias fuentes apuntan que realizó un viaje a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe en compañía de su madre. Una vez en la ciudad, se hospedaron en un hotel cerca de la de estudios de la XEW a donde se acercó en busca de una oportunidad. Ahí conoció a Miguel Aceves Mejía, quien la recomendó al director artístico de la estación, Armando C. Guzmán. Irónicamente este hombre no se mostró interesado por la voz de Lola, por lo que le ofreció trabajo como su secretaria. En esa estación de radio fue descubierta y apoyada por la gran cantante Matilde Sánchez, la actor Casita. Un día, la trocadita estrella principal del programa musical Así es mi tierra, cayó enferma, por lo que tuvo que abandonar las grabaciones. Este programa fue fundamental en el desarrollo de las carreras de varias intérpretes de la música ranchera y aunque fue creado por Eulalio Ferrer, su director musical era el músico Tata Nacho. Algunos años después, en una entrevista Eulalio Ferrer recordó, nos falta una intérprete para el programa. Amado C. Guzmán me comentó sobre su secretaria una muchacha llamada Lucila Beltrán, que venía del norte y que tenía una voz muy buena. Al conocerla la llevé con tata Nacho para que le hiciera una prueba. A partir de entonces labró una de las carreras profesionales con más impacto dentro de la cultura popular de México. Fue la primera mujer designada como Mr. Amigo por las autoridades de Reynosa, Taumalipas y Brownsville, Texas. En varias ocasiones comentó que el apelativo de Lola la Grande fue obra de su amiga, la compositora y cantante peruana Chabuca Granda. Se casó con Alfredo Leal Curi, Torero y actor con quien tuvo una hija, de nombre María Elena Leal. Después adoptaría a José Quintín. En 1953, Lola Beltrán protagonizó la película El Tesoro de la Muerte. Tras participar en un buen número de películas, generalmente de corte musical, participó en la telenovela Mi Rival, junto a Xavi Kamalich. En 1976 dirigió el programa de televisión Noches Tapatías y en 1982 el estudio de Lola Beltrán a través de Televisa. Fue la primera cantante ranchera que cantó con el en el Palacio de Bellas Artes. También se presentó en la sala de la Olimpia de París, en la sala Taiskovsky de Moscú, el Conservatorio de Leningrado en el Carnegie Hall Mason Square Garden y el Metropolitano de Nueva York. También actuó en la Casa Blanca, entre muchos otros. Sus interpretaciones más famosas fueron, entre otras, Ritterme, Piedras del Campo, Los Laureles, Guapango Torero, Cucru, Cupaloma, Paloma Negra, Mi Ciudad, La Noche de Mi Mal, De cualquier modo, Pelea de Gallos, La Piedra, Grasas y Alma de Acero. Lola Beltrán es un ícono de la cultura mexicana y en especial en la sinaloense, siendo así que en su natal Rosario se encuentra el museo de Lola Beltrán en donde se exhiben diferentes piezas de vestuario que han sido donadas por su hija María Elena y en la plaza frente a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario se encuentra un monumento en su honor mismo que ha sido tomado como símbolo local.